Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Miren, hay mucha gente en el mundo de toda condición, de toda clase social, empresarios, obreros, médicos, arquitectos que tienen insomnio. Insomnio. Traté una vez a un paciente hace años que era un hombre rico, pero no podía dormir. No podía y era rico. Rico, literalmente rico. No necesitaba trabajar, tenía muchísimo dinero. ¿Por qué no podía dormir? ¿Saben por qué? porque estaba obsesionado con la muerte. Le angustiaba tanto la idea de morirse, que no podía dormir. Llevaba meses y meses sin dormir. Bueno, quiero contestar a una pregunta fundamental. ¿Por qué usted no puede dormir? ¿Por qué usted tiene insomnio? Mire, primero, apartaré algunos obstáculos. Hay, en el momento actual... Muchas cosas que se dicen con respecto al insomnio, que no es que sean tonterías, pero son cosas que no tienen nada que ver con la solución del insomnio. Por ejemplo, que si usted no se coma por la noche tal cosa, que si tómese eh, esta, estas hierbas que no sé qué, generalmente todo eso no soluciona el problema del insomnio. ¿Por qué? porque la causa del ensonio es una y solo una, en su esencia, en su esencia, en su piedra angular, es una sola. Mire, el organismo, para dormir, para poder dormir, tiene que tener un umbral de excitación bajo. Cuando ese umbral de excitación bajo se altera y sube, el organismo está excitado, está en tensión, está en agitación, y el organismo en ese estado no puede dormir. ¿Por qué? Porque para dormir nuestra mente tiene que estar relajada, nuestra mente y nuestro cuerpo. Si hay algo que se introduce en nuestra mente y altera ese umbral bajo de excitación, ni usted ni yo, ni quien sea, va a poder dormir. Ese es el insomnio. El mundo exterior, el trabajo, la familia, los amigos, la sexualidad, lo que sea, tiene que, por así decirlo, desaparecer. La mente consciente queda apartada en el sueño, porque si estamos, si durmiendo, estuviéramos pensando en lo que voy a hacer el día siguiente, cómo lo voy a hacer aquello que me ha pasado, no podríamos dormir. Por tanto, debemos, en la mente consciente, digamos, que se aparta de nuestro interior para dejar paso, como digo, a un estado mucho más relajado, tranquilo y en calma, como una especie de mar en calma. Si tuviéramos que decir metáforas, el insomnio sería como el mar agitado, y el, el sueño sería como un mar tranquilo. El, el insomnio sería como un viento huracanado. Y el sueño sería como una suave brisa. ¿Eh? El, el insomnio sería como un caballo salvaje desorbitado y dando coces. Y el sueño sería ese caballo que con su jinete va plácidamente corriendo por esa pradera y esa llanura. Entonces, si ustedes quieren solucionar el problema de su insomnio, no hay más remedio que encontrar dónde está la causa del insomnio. ¿Eh? Y las causas pueden ser dos causas, una actual y otra remota. También puede haber, y normalmente la hay, una combinación de las dos causas. Causa actual, usted tiene una empresa, o un trabajo, o una mujer, o un, un, o un hombre, o está casado, tiene una pareja, ¿no? ...o va a, una, a un colegio, a un instituto, a una universidad... ...imagínese que en ese trabajo, en ese instituto, en esa pareja... ...ha habido un conflicto... ...y usted queda interiormente impactado interiormente por ese conflicto... ...y siente angustia, siente rabia, siente frustración... ...o siente depresión, o siente mucha tristeza... ...o siente mucha pena, o siente mucho vacío... ¿no? ...y usted se acuesta con esas emociones dentro de usted... ...están ahí dentro fuertemente cogida y se acuesta. ¿Qué pasa? Que aunque usted se duerma, de pronto, eso está ardiendo, está hirviente y va a llegar a su conciencia y va a despertar sus órganos, sus órganos, la vista, la atención, eso lo agita, lo agita y entonces usted tiene insomnio. Y hay otra causa que no es actual, que es del pasado. Normalmente las causas actuales, como por ejemplo esa, la rabia que uno puede sentir. Imagínese un alumno que ha tenido un, un, una bronca muy grande con un profesor en un colegio, o un niño, incluso en un parvulario, porque la seño le ha, le ha reñido y le ha dicho, bah, bah, bah, bah, bah, y el niño es, se ha contenido pero se ha cabreado un montón. ...y luego por la noche llora, llora y no puede ir madre... ...y la madre le dice, hey, ¿por qué no puede dormir? Pero el niño está interiormente muy agitado, muy nervioso... ...y a lo mejor la madre ni siquiera sabe que ha tenido esa bronca... ...en el parvulario con su seño con su, o, con, o con, con quien la tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que al motivo actual se añade cosas que hay en nuestro inconsciente... ...y que tienen relación con ese conflicto. Por ejemplo, con un conflicto agresivo se unirá al conflicto agresivo actual, el conflicto agresivo que está en el inconsciente latente y que es atraído por el conflicto actual, se unen los dos y producen ese empujón que hace que la mente esté agitada, como esas olas, como, esa, eh, como ese terremoto, como ese volcán, ese volcán que ha habido aquí en España de La Palma. ¿no? ¿Por qué el volcán estaba en erupción? Pues evidentemente porque... Ahí, debajo de nuestros pies, la Tierra está a una temperatura enorme, mil grados, y hay momentos en que, esa, en que las capas tectónicas se juntan, producen terremotos, producen choques, y, y, y hay lugares lugares donde esa temperatura o esa... se junta una serie de síntomas, el terreno, la temperatura, etcétera, el lugar, y hay una, una explosión, y entonces aparece la lava y se forma un volcán. Volcán. Pues esto mismo ocurre con los seres humanos. Cuando nuestro interior está, está como un volcán, la lava aparece. Y si la lava aparece, insomnio seguro. Insomnio seguro. No podemos dormir. ¿Por qué se consumen tantos productos para el insomnio? Pues porque hay mucho insomnio. Y una causa del hombre actual para el insomnio es la tremenda agitación de la vida que hemos creado sobre todo en las grandes ciudades. Agitación, nerviosismo, prisas, estrés, de acá para allá, de acá para allá, mirándolo, corriendo... Ah, no, claro, llega al final del día y está uno que revienta de espitoso, está espitoso, espitoso, ansioso, nervioso, agitado, como los nervios a flor de piel. Y si encima llegas a casa y tienes una bronca con tu mujer o con tu hijo, o la mujer con el marido o, o un padre, pues entonces ya, ya me dirás qué pasa. Entonces, esta es la razón. Y para tratar el insomnio hace falta, o bien que uno tenga la capacidad de poder adentrarse dentro de uno y encontrar la causa e ir produciendo paz y tranquilidad, ¿eh?, ¿eh?, o bien ayudarse de alguna persona especialista que le ayude a entender qué pasa, por qué no puedo dormir, es que no hay más, no hay más. Las otras medidas, eh, en lo que tiene usted que cenar, las hierbas que puede tomar, la eh, eso puede ayudarle un poco, un poco, pero no es la solución de un, de un insomnio crónico, sobre todo cuando el insomnio es una cosa crónica, es imposible. Hay, hay algo muy importante que hay que entender. Y entonces, todas estas cosas, por ejemplo, el yoga puede ayudar, el tai chi puede ayudar, la meditación puede ayudar. Sí, todo eso puede ayudar, claro que puede ayudar. Y yo se lo recomiendo, claro que sí, pero tengan en cuenta una cosa. Hay cosas para las que no valen los, eh, las cosas paliativas, o sea, mire, hay veces que hay que pasar por el quirófano, y si no se pasa por el quirófano, uno se muere. No vale que el médico llegue allí y te tome la temperatura y te pase las manos por la frente para curarte, ¿no? Hay veces que hay que pasar por el quirófano, y pasar por el quirófano quiere decir hacer un poco de terapia, un poco de terapia, sí, un poco de terapia, ¿eh? que la terapia es algo esencial en la vida, eh, no es una cosa extraordinaria, ni especial, ni para gente. No, la terapia es un medio más, un medio más que tenemos en la vida para sentirnos bien, para estar a gusto, para tener paz, para tener tranquilidad. No es una cosa extraordinaria. Por tanto, cualquiera que le diga a usted que está en terapia, usted debe elogiarle. ¿Por qué? Porque ha tenido una buena decisión, porque ha tomado una buena decisión, sobre todo si el terapeuta que le atiende es un buen terapeuta. Bueno... Creo que con esto ha quedado claro, por lo menos hasta cierto punto, para que ustedes puedan entender qué pasa cuando no tienen insomnio, cuando no pueden dormir. Esta es un poco la, la clave de la cuestión. La clave de la cuestión. Un interior agitado por la rabia, la depresión, la decepción, la, la soledad, el sinsentido, el odio. Está como un volcán. Y un volcán, pues eso, tira lava, no duerme. Un volcán no duerme hasta que no hace su propio proceso y tira toda esa lava, como ha pasado aquí con este volcán de La Palma, pues el volcán está bra bravo, no puede dormir. Gracias.